...del apresamiento de César eh, el abusador, que en el día de ayer, después a horas de nosotros anunciar, porque salió temprano en la mañana, en el día de ayer, la información de que el FBI va, pues, ofrecía no. 100 mil dólares su a quien diera verdad... Informaciones sobre el paradero de este narcotraficante Jefe ver, de la mundial ¿no? de El flow que le tenía de droga Ahora después de nosotros dar esa información Pues Corre la información, valga la redundancia De que este señor es apresado Nada más y nada menos que en Cartagena de India En Colombia A partir de ahí De ayer en la tarde Comienzan a surgir ya Todas las conjeturas del lugar. Eh, se dice que este señor pues, violó el cerco de unos 700 policías que estaban tras eh, la pista de César. Eh, violen, violó esta, Rompió este cerco y en una lancha llega a Cartagena de hace India, cinco Colombia. Días. Hace unos 5 o 6 días. Sergio decía ahorita... Y no hizo mucho hincapié, no profundizó en ese sentido. O sea, cómo o sea, también una pregunta que me hago yo, ¿cómo llega César el abusador hasta, hasta Cartagena? ¿Cómo se monta César el abusador en una lancha en este país? Para por, eh, eh, dirigirse hacia Cartagena. ¿Con quién iba César Abusador? Se montó solo César el Abusador eh, conduciendo, es eh, conducir, que se hizo una lancha. Claro. Eh, eh, verdad, eh, un capitán de navegar, navegar, navegar. navegar sí. mar adentro, desde República Dominicana hasta Colombia. Cartagena de India, y, Colombia. Y no, una llora, no fue una llora, ¿no? ¿Quiénes organizaron ese tour que trasladó a César el Abusador hasta Cartagena? de India, porque son preguntas él no sabe seguro manejar no sabe navegación vamos a suponer que sí, que es un sí, experto sí. navegante porque sí. poseía lujosos yates Ay, que le, le, hice eso le, daba, le dio la oportunidad de involucrarse sí. y conocer un tipo adinerado y con mucho Tenía de conocer esos detalles del manejo y el conocimiento de esos yates pero yo dudo que una persona sea capaz de hacer esa travesía, de irse solo en un yate. O sea, ¿quiénes, ¿Quiénes coordinaron eso? Primero, César logra burlar el cerco de unos 700 policías, porque era el más buscado, no solamente en este país, sino en gran parte del mundo, porque está dentro de los días más buscados, claro. ¿verdad? Por la Interpol, que es la policía internacional, pero César logra burlar. El cerco, la vigilancia de esos 300 policías y se sí. va, se monta en un yate y llega hasta Cartagena de, de India, en Colombia. Y dónde llega César, el abusador, cuando llega, llega a una zona muy exclusiva, muy lujosa, claro. eh, Boca Grande, sí. de Cartagena, sí. donde está no sé de, eh, que de que grandes está edificios, está grandes torres, una zona playera, una zona muy exclusiva, años, por eso serio. Año. Por eso se los emocionado al hablar de Colombia Rey. y de Cartagena, porque Sergio sí, yo fui estuvo hace años en esa Cartagena. zona. Sí. Así es que son muchas conjeturas, son muchas inquietudes que nos quedan a nosotros con todo el derecho a pensar cuantas cosas nos venga, la bahía de eh, eh, nos venga, no, nos llega a la mente, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto, la, la duda... ...que Tenemos nosotros de nuestra policía, de nuestra DNCD, de nuestra Policía Nacional, de nuestro DNI, que cuando suceden situaciones así, pues quiere alzarse con el santo y la limona. De hecho, de que ya estuvieron. Bueno, de hecho, yo creo, yo creo que como una manera de que queden bien, el FBI y bueno, la vea, y otros organismos internacionales, lo pues, cuando hacen detalles de las instituciones que participan, mencionan a República Dominicana. Para extradición, pero no eh. para la captura. Ahora bien, vamos entonces si a te ver. Fija, la declaración que, el, el que capturó a César el abusador no menciona a República Dominicana en nada de colaboración, en o, nada, eh, al, al, ni algunos, comunicación. Tenía algunos pensaron agencia. que como César es dominicano, como César salió de aquí, y aquí tiene muchas cositas, muchas aristas por donde eh, eh, agarrarlo, eh, muchos pensaron que César de Colombia iba venía a venir a República Dominicana, pues mire que no, mire que no, que el, eh, de Cartagena de India, Colombia, César va... En esta El pedido Va a llegar hacia el comando sur sí. de, la, de, de, de ¿Cómo se llama? De los Estados Unidos Así que de Colombia estará llegar, siendo enviado Hasta Estados Unidos de Norteamérica Para ser progresado allá Ahora viene la cosa ¿Qué va a pasar con todos estos cargos que tiene mm. César El abusador? Además me imagino que también es un deseo del mismo César, de que sea directo llevado de Unidos claro, porque allá hay una serie de mecanismos donde le permiten a César sí. que soy, hablar Víctor. Dar una serie de informaciones que le interesan a Estados Unidos y estas negociaciones puede traer como consecuencia que el tiempo que dure eh, preso o tras las rejas en Estados Unidos sea muy limitado. Lo que, el, análisis, lo que finalmente le va a permitir a César regresar en 8 o 10 años Pero a este país pérate. y pueda disfrutar ¿verdad? Pérate, de toda esa, esa gran labor que hizo él y de todos los bienes que posee mira, en este país. Mira, a César el abusado le vaya a estar mejor que a Quirino. Mira, mira por qué. Quirino lo agarran, fuan, fuan, fuan. el problema se armó. Pero este hombre tuvo tres meses para organizar su dinero en el país de forma tal que cuando él regrese, su dinero va a estar esperándolo aquí. Porque el, pro, el, la, el problema es que allá en Estados Unidos, él puede hacer sigue, negociaciones. sigue dudando de hoy, nuestras autoridades. ¿dónde están los cuartos de, Toño de Leña? ¿Se lo quitan? ¿Dónde están los cuartos de Quirino? ¿Se lo quitaron? No, se lo quitaron. Entonces, ¿qué va a pasar? Él, si negocia, porque los cargos que tiene son para seis, ciento y pico de años, según los cargos. Pero, si negocia y salen cinco o siete años en de, de de, de, de los Estados Unidos. Ya él cumplió, ya él va a venir, mire, por el aeropuerto de las Américas a sentarse, a seguir con su misma vida que ha tenido en República Dominicana. Con Todas sus... Todas sus toda su cosas... Serio... Eh, dale izquierda? para atrás... Da, dale para atrás por favor esas imágenes... Yo veo por ejemplo cuando lo llevan... Lo están trasladando y él va muy normal... Sí. ¿Por qué es que hacen ese aparataje? Lo protegen de, eh? Porque... sabe sabes que eh, para llegar ahí... Tú tienes muchos amigos importantes... Que, que no quieren, no que me, lo mira, mira esas imágenes, escúchame, no, yo digo cómo llevan a César si no, un policía, sin los aparatas, atras, aquí no. Sin aparataje aquí no. te lo protegen con un caco protector, eh, con eh, un chaleco eh, antibalas eh, y todos los que lo llevan lo van arropando. Eh, en Colombia, serio, eso es Colombia. Mira, Víctor, ¿Eh? con lo único que la República Dominicana se beneficia. Nuestra, la República Dominicana, no, no las autoridades mira, porque, la, porque, respeto, porque las autoridades mira, no se mira, pueden mencionar Mira en con el respeto que está claro, hacerlo, Las nada. autoridades de este país no pueden ni, ni nadie Se puede mencionar en, en estos casos sino Para la República Dominicana es que Que cuando él comience a cantar como, como José José O como cualquier cantante Bueno de eso, cuando él comience a cantar Que ese informe nos llegue a nosotros Para que nosotros veamos ¿Quiénes lo protegían aquí? ¿Quiénes le daban seguimiento? ¿Cuál era lo que, lo que, lo que le hacían el coro a él aquí, de las autoridades? ¿Quiénes lo protegieron a él? Eso es lo que nos interesa a nosotros, a los dominicanos. ¿Por qué? Porque así sabemos, Ahora, ¿saldrá así eso? sabemos quiénes, a quiénes, quiénes son los que en este país protegen a los delincuentes. Ahora, Solamente así podemos saber saberlo. Saldrá, saldrá, ¿Saldrá Sergio Romero a la luz pública? ¿Quién, ¿Quién lo protegió? protegió todo el tiempo, a César el abusador cuando fueron hicieron esos cuarenta y pico de allanamientos que supuestamente vi esto, vi esto, que no sup... te lejos. Tres meses en el país, tranquilo, sí, que supuestamente él estaba en, el allan... en la casa cuando fueron la verdad. y le avisaron para que se fuera saldrá eso, él frente? cometió un error seguro fue a hacer algún negocio a, a, a, a, a Colombia, pero él no se fue a correr y que no, a Colombia no sé, ¿sabe claro. por qué? porque ese tipo oye no oye, tres ta... meses y pico aquí tranquilo, y en menos de seis días lo agarran. ¿Que, de, que tenía previsto de Colombia e irse a Panamá. Sí, pero para seguir, seguir con su negocio, claro, sí. no, ¿no, ¿no entiendes? No, pues corriendo, sí. Ah, no, corriendo, Mira, corriendo aquí en este va, país. Vamos. No, ese tipo no estaba corriendo nunca aquí. Vamos a Melvin, a una breve pausa para tener listos ya los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. ¿Están listos? Ok, pues... vamos Mira, Víctor, tú le das un pellico a, a la gente. Tú le das un claro. en la frontera. Vamos a hacer un poquito, por favor, el, el monitor. A tú le das un pellico a una gente en una frontera. Y si quieren agarrarte, te agarran en Iguay en tres minutos. Pero no, César. Dice el listín diario que la República no, no, Dominicana... No, no, no. César usador salió de República Dominicana hace unos días por el sur, según el director de la Dirección Nacional y, y, de cuando, Control. Cuando el viene diario. a ver, cuando viene a ver tipo, llegó allá, eh. En avión tranquilamente. <risa> Siguen las informaciones. César el abusador iba a viajar desde Colombia a Panamá en las próximas horas. O sea, tener el dinero, agenda. 2 de diciembre, una fecha que coinciden para Pablo Escobar y César el abusador. Pablo Escobar Gaviria. Sí. Eh. Nagua, apresan miembros de la DNCD y varios civiles en intenso operativo contra el narcotráfico. O sea, a la D.N.C.D. también. O sea, no, que ¿habían miembros de la D.N.C.D. en ese operativo? Ah, no, participando y no, no, no participan, que eso. No. Oh, ok, ok, apresan. Oye, mira, yo no sé, yo ne... miren esto, oye, Nagua apresan miembros de la D.N.C.D. y varios civiles en intenso operativo contra narcotráfico. ¿Qué yo digo ahí? ¿Qué yo leo ahí? ¿Que eh, de la D.N.C.D. están presos? Pues eso es lo que está diciendo. No que tú ¿Y, no es, y no son ellos los no, que persiguen los. No, ellos, ellos fueron parte de los operativos, pero agarraron colegas. Oh. O tú quieres que dijera eso. Colegas agarran colegas. Entonces tú operativo. dices atrás que apresan a César Abusador en sí, Colombia. Sí, pero es otra ¿Qué cosa? te quiere decir eso? Es otra cosa. Pero, ajá. Tardia. Eso es Cartagena de Ilia con donde está agua. Sí, sí, sí, exactamente. Sí. Oye, Ay, el, oye el, el, el, el, el, el trecho que hay. Ya bonita la ciudad, la ¿no? dos.